sin tardar más empezamos con la presentación lo primero de todo advertencia del riesgo uh, bueno supongo que la gente que está interesada en operativa con order flow ya lleva un tiempo operando uh, si no es así uh, está esta advertencia del riesgo uh, la especulación financiera extraña mucho riesgo y es requisito indispensable tener los conocimientos, juicio y sentido común, mínimos para operar Uh, por desgracia, sin uh, riesgo no hay beneficio. ¿no? Si el riesgo es cero, significa que la, el, los beneficios tienden a, hacer, tienden a ser ceros también. El material presentado aquí es para propósitos educativos solamente y en ningún momento se dan recomendaciones específicas de compra-venta. No, no os voy a leer protección de datos eh, y derechos de acceso, es una advertencia, digamos, estándar que debo poner antes de empezar con la presentación, ¿Okay? um, Bien, subasta. Hoy estaremos hablando sobre subasta, order flow y um, perfil de volumen, básicamente. ¿Qué es la subasta según Wikipedia? La subasta es un mecanismo de asignación de recursos y formación de precios. Um, existen básicamente dos elementos con los cuales los mercados siempre reportan su actividad. Son fundamentales y forman la base de la subasta de los mercados financieros. Los elementos son el precio y el volumen. La subasta funciona como un mecanismo que podemos denominar como proceso de conocimiento, proceso de búsqueda de información, entendido como aquel en el cual los participantes del mismo se encuentran probando constantemente diferentes niveles de precio en busca de valor. El valor es algo uh, que tiene que ver con las expectativas pasadas y futuras de los participantes en el mercado. Mientras que el precio uh, es el reflejo um, de la búsqueda de valor. El primer principio, hoy hablaremos sobre las seis principios de la teoría de la subasta, muchos traders y yo en persona eh, seguían por la teoría de subasto eh, operando, a, haciendo su operativa. Entonces, eh, me parece que es importante conocer los, los principios fundamentales de esa teoría. El primer principio básicamente se trata eh, de explicar qué es la subasta bidireccional. Uh, bueno, Está claro que, seguramente que conocéis que el mercado se mueve hacia arriba hasta que se agotan los compradores, ¿no? Es obvio. Y al contrario, se moverá hacia abajo hasta que se agotan los vendedores. Um, la subasta bidireccional, lo que significa que el fin de la subasta alcista es al mismo tiempo el principio de la subasta bajista y viceversa. Um, es importante saber que, para que exista una negociación en el mercado de, en el mercado de en el mercado financiero siempre debe haber un comprador y un vendedor. Compradores forman la demanda y vendedores crean la oferta. También otro concepto al que no vamos a profundizar hoy es diferencia entre ask y bid. Cada vez que queremos comprar o vender algo en un mercado financiero, un mercado de futuros, por ejemplo, nos encontramos con dos precios, Ask y Bid. ¿Qué es Ask? Ask es el mejor precio con el que podamos comprar. Y Bid es el mejor precio con el que podamos vender. ¿Vale? Um, entre compradores y vendedores, entre estos dos grupos, siempre existe una interacción dinámica. ...y la interacción se expresa, se expresa a través de precios. Um, en esta imagen vemos uh, una área de valor. Um, le daremos, uh, definimos um, lo que es, qué es área de valor en, en, las, en, las, futura, en las próximas diapositivas... Lo que os quiero explicar con esta imagen es que es lo siguiente. El precio se mantendrá en el equilibrio mientras la oferta y la demanda están equilibradas. Es decir, mientras que compradores y vendedores están de acuerdo sobre el valor del activo subyacente, en este caso estamos hablando sobre futuro de euro, el mercado permanecerá en un rango, en equilibrio, en Um, con otras palabras um, equilibrio es, uh, es un estado de mercado cuando la oferta y la demanda están de acuerdo sobre el precio uh, del activo subyacente vale obviamente uh, no es un estado fijo um, el precio tiene a modificarse en la medida de, de, las, ex, de las expectativas de los, de, los, de, de los participantes del mercado. Es decir, lo que hoy parece barato, dentro de un tiempo puede parecer caro. Me explico, las expectativas se cambian y si dentro de este equilibrio um, aparecerán más vendedores, compradores, con otras palabras, si la oferta eh, superará a la demanda, el precio entrará en fase de desequilibrio, denotando una tendencia. En el caso que tenemos en esta imagen, la tendencia bajista. Cuando los participantes estiman que el precio del activo subyacente del bien se encuentra sobrevalorado, el precio del mismo es mayor al que ellos estiman, estos uh, están ofertando precios más baratos. Y con la, con la consecuencia, en el gráfico veremos, una tendencia bajista. El segundo principio de la teoría de la subasta. Se trata de explicar que cualquier mercado busca facilitar el intercambio de bienes, servicios, acciones o cualquier otro bien fungible. Y cuanto más gente más. está en este intercambio, trading, en un mercado determinado, mejor. Uh, sabiendo los principios... De la teoría de la subasta, um, podemos eh, sabiendo que las fuerzas principales eh, que causan cualquier movimiento de, en el, del, de precio, podemos anticipar o podemos saber perfectamente en qué estado está la tendencia actual. Si es inicio de una tendencia nueva, si es clímax de la tendencia, clímax de la tendencia actual si el precio está en, un, en una consolidación, en una acumulación de volumen. O simplemente estamos, podemos eh, anticipar o podemos ver en el gráfico, analizando el gráfico, podemos encontrar pistas sobre un posible eh, cambio de tendencia. Mirad, en esta imagen eh, está explicado lo que eh, um, el, eh, está explicado, eh, inicio de una tendencia. En este caso tenemos, eh, estamos analizando una tendencia bajista. Mirad por aquí, tenemos una área de valor, ¿no? tenemos una área de valor justo, eh, donde la oferta y la demanda está equilibrada. Uh, también eh, este equilibrio se refleja a través de volumen. ¿no? Eh, tenemos aquí um, un, una, una área, una zona con alta actividad de negociaciones de compra-venta. Bien, um, las indicaciones de Delta, no sé si conocéis qué es Delta. Delta es la diferencia entre uh, ask y BID, entre órdenes de compra y órdenes de venta entonces el delta está, um, nos está indicando sali la salida del equilibrio. ¿Lo veis? El, la presión de, de oferta se está aumentando. Es lo que nos está reflejando el delta. Y esta presión vendedora um, a continuación se refleja en el gráfico de precio como una tendencia bajista. ¿Qué es lo que os quiero transmitir? Explicando uh, los dos primeros principios de la subasta. Um, las tendencias no se deben porque estojástico sale de una zona o entra en una zona. No porque, el cruce, debido a, no porque se cruzan dos media móviles o llega, el precio llega a un nivel de Fibonacci. Um, las, ¿verdad? las causas... De, de fases de equilibrio y desequilibrio están en el flujo de órdenes, están en desequilibrio entre la oferta y la demanda. Y quien quiere llevarse el pastel en mi, en mi humilde opinión debe entender estos conceptos, debe eh, eh, aprender a analizar la desproporción entre la oferta y la demanda. No solamente para uh, entender cómo funcionan los financiero sino para poder anticipar movimientos que todavía no están reflejadas en el, en el gráfico de precio. ¿Me explico? El área de valor justo de un activo es aquella zona donde existe acuerdo sobre el valor al respecto de un determinado nivel de precios. En otras palabras, existe aceptación respecto al área determinada. Uh, básicamente uh, ya hemos visto que es una área de valor. Una área de valor, yo, yo, er, al, por lo menos es um, la definición que yo estoy uh, utilizando, es una área con uh, mayor concentración de volúmenes, de, de, con mayor volumen. ¿de acuerdo? Aquí en esta imagen tenemos dos áreas y recordad que Uh, área de valor justo se cambia con tiempo, o sea que no es una medida fija, digamos. Uh, ya, ya sabemos que el precio tiende a modificarse ¿no? en las medidas de que se cambian estas expectativas de compradores y vendedores. Uh, aquí a lo mejor se ve incluso con más claridad. El volumen negociado crea una área de valor, no una... ...acumulación de volumen... ...con su límite superior... ...y inferior... ...mientras el precio... ...se encuentra dentro de esa área... ...dentro de este equilibrio... ...podemos decir que... ...oferta y la demanda... ...están... ...equilibrados... ...obviamente... Para poder desarrollar estrategias de, de operativa, es importante um, aplicar diferentes tácticas de trading. Me explico. Si el mercado se encuentra en un desequilibrio, si la oferta y la demanda está en un desequilibrio, entonces el trader lo que puede hacer es aplicar uh, patrones o estrategias de seguimiento de tendencia si uh, la oferta y la demanda está equilibrados entonces uh, hay que um, cambiar un poco la estrategia y um, operar uh, para estar, uh, estar preparado de operar dentro de un rango comprar uh, el límite inferior y vender el límite superior el cuarto principio um, Cuatro principios de la teoría de subasta nos dice que el cambio desde el balance del precio hasta el desequilibrio consiste en cuatro pasos. Y en la siguiente diapositiva os quiero um, explicar um, cada paso con detalle. Bueno, el primer paso es la fase de um, desequilibrio. Mejor con una imagen. La, la fase de desequilibrio. Uh, con otras palabras, la tendencia. ¿no? Uh, esa tendencia comienza cuando el precio empieza el movimiento en una dirección fuera de la zona de acumulación de volumen. En este caso vemos una tendencia bajista. ¿no? Una acumulación de volumen aquí, que nos refleja el perfil de volumen. Y el primer paso eh, la, de actividad de mercado, salir de equilibrio. ¿no? Es una, en otras palabras podemos decir que es una distribución eh, de volumen. Paso número 2. El movimiento direccional se para al llegar a un nivel de agotamiento. Segundo paso, aquí, aquí lo tenemos. En este nivel, el grupo dominante de los traders pierde interés en seguir el movimiento y temporalmente deja de mover el precio hacia abajo. Por el otro lado, dentro de este movimiento bajista, me refiero a este movimiento aquí, empiezan a... Uh, otro grupo de operadores empiezan a cerrar posiciones abiertas anteriormente. Por lo tanto, el precio eh, se agota. ¿vale? En, eh, en, entra eh, otra vez en un, mm, en un corto equilibrio. Tercer paso. Um, comienza la acumulación de volumen. Es decir, eh, se acumula el volumen en torno al nivel de agotamiento, no es lo que vemos aquí también en el gráfico. Paso número 4. Uh, el último paso, eh, es salida de esperanza, básicamente esta salida me refiero aquí. El mercado otra vez empieza el movimiento direccionado fuera de la zona de acumulación de volumen y esta estructura se mantiene. Eh, en, el, en cualquier mercado que sea euro um, bonos de tesoro DAX uh, crudo, uh, oro quien sea es un concepto fundamental el quinto principio afirma que el movimiento del precio se halla dentro de del, de dos marcos. De dos ciclos. Consolidación. Equilibrio. Y tendencia. Desequilibrio. Otra imagen más. Eh, a lo mejor. Eh, algún detalle. Eh, que os quiero explicar aquí. A, algún detalle. De order flow. Otra vez vemos una Acumulación de volumen. ¿no? Vemos aquí una. Un área. De valor. Donde. Tenemos equilibrio entre oferta y la demanda. Um, el precio intenta salir de esta zona y como podéis ver aparecen ventas agresivas. ¿no? El delta de estos dos clústeres es rojo. Significa que eh, hay una desproporción eh, a favor de órdenes de venta eh, a mercado. De forma inmediata el precio vuelve a uh, dentro de, del equilibrio. O sea que eh, vendedores aquí no dejan que el precio salga de esta um, área de valor, de esta acumulación de volumen. ¿Mm? Um, a continuación, os quiero remarcar esta vela. Vemos como el precio... Sale con un movimiento eh, tendencial, empieza la fase de distribución de volumen, ¿no? el, el paso número, um, este paso que hemos hablado ya, ¿no? salida, distribución. Eh, un par de ejemplos prácticos. Bueno, tenemos aquí el perfil de volumen desequilibrado, con el nivel uh, máximo de negociación que, está, que nos está marcando esta línea uh, roja. Um, si el mercado está en fase de desequilibrio, significa que la mejor táctica es um, comprar o vender um, Rebotes o retrocesos. Como es un desequilibrio y la tendencia es bajista, entonces la mejor táctica aquí sería esperar uh, retrocesos en contra de la tendencia ¿no? para buscar uh, entradas a favor de ella. En este organigrama tenéis representado el, uh, esta idea. Uh, el perfil de volumen que tengo aplicado aquí... Eh, se está aplicado únicamente para esta tendencia, para este movimiento bajista. Es como si fuera a medir uh, una onda o un movimiento con uh, retrocesos Fibonacci. Pero en vez de ello utilizamos uh, datos de volumen. Como podéis ver el precio se agota uh, justamente al llegar en el al nivel máximo de, de máxima concentración de volumen evidencia de, de mechas largas superiores que están nos, nos está diciendo el precio sobre el posible rechazo y de posibles entradas ¿no? en el testeo de este nivel poco una y dos Otro ejemplito más, pero aquí tenemos el perfil de volumen equilibrado. Mirad, este es el perfil de volumen en de desequilibrio, mercado en desequilibrio. En este caso, aplicamos uh, vender uh, retrocesos y... vender uh, y, uh, re subidas y comprar retrocesos, perdón. En el caso de mercado equilibrado, eh, la táctica se cambia un poco. Es mejor buscar testeos de las zonas de la área de valor. Ese es el límite el, el, el, el superior de la, de la área. Como podemos ver aquí, el precio intenta romper la zona, pero fijaos lo que reporta el volumen bajo interés por parte de compradores, es decir, una vez el precio sale de la zona, la presión compradora se afloja, es decir, la oferta, perdón, la demanda, no, um, no tiene ganas de comprar por precios tan caros, ¿me explico? Una vez el precio vuelve adentro de esta zona, uh, a partir de este momento ya podemos Uh, buscar, cort buscar cortos. Es importante ver cómo se agota el volumen comprador cuando el precio se acerca al límite del perfil. En el caso de, repito, mercado equilibrado. Esta es una, de una operación, también perfil equilibrado, esta vez el POC del día anterior. Eh, ¿Qué es POC? POC, es, POC determina el, el nivel de precio que, que ha sido más superado durante un tiempo determinado. En este caso, eh, durante el día de ayer. La misma situación. El precio intenta romper eh, el POC y el volumen eh, disminuye de forma radical. ¿No veis? Se seca. Una vez el precio vuelve adentro de la zona, baja por aquí, eh, ya es el momento para ir a uh, buscar cortos, según vuestra estrategia. Lo que, quiero es, lo que os quiero transmitir es lo siguiente. No podemos aplicar la misma táctica de trabajo uh, teniendo una tendencia y teniendo uh, el mercado equilibrado. El sexto principio se trata de una relación entre las condiciones de mercado y el comportamiento de ambos grupos de participantes. Me refiero aquí al comportamiento responsive y initiative, el reacción de, actividad de reacción y actividad de iniciación. Es mejor si os lo explico con la siguiente diapositiva. Ups, por aquí. <ríe> Hablamos del perfil de la izquierda. Actividad de respuesta. Perfil equilibrado. Tenemos presentes el nivel POC, que ya hemos comentado. Y dos niveles que están limitando el límite superior y el límite inferior de la área de valor justo. ¿Qué es el nivel bajo? Uh, seguramente que hay gente que no conoce estudio de perfil de volumen y veo necesidad de a lo mejor dar una breve explicación de qué es nivel val y nivel bajo para que no haya. Dudas. Eh, value area. Área de valor. En inglés, value, uh, uh, area, uh, value area. ¿Qué es? Es el rango de niveles de precio eh, en el que se ha desarrollado 70% de total de volumen de la, de, de, de, de la sesión o de un tiempo determinado. ¿Por qué 70? ¿Por qué 70? Um, si queréis buscar qué es la campana de Gauss es la desviación estándar de la campana de Gauss básicamente el market profile y volume profile son dos métodos que están basados en la campanita de Gauss es un modelo probabilístico es un modelo estadístico um, para poder uh, utilizar esos conceptos no hace falta ser un matemático es importante entender de los fundamentos, ¿no? de dónde viene esta campanita, qué es y, y poca cosa más. Tampoco quiero uh, cargar aquí uh, explicaciones con fórmulas, etc. ¿okay? Básicamente, uh, lo que yo personalmente utilizo en la operativa son tres niveles, POC, BAG y VAL. Me sirven para definir uh, niveles de soporte y resistencia, porque en mi humilde opinión, estos tres niveles son niveles magníficos Um, que en un altísimo porcentaje de los casos uh, el precio suele respetar entonces Value Area High es la, el límite superior de la área de valor y Val es el límite inferior bien ¿qué es actividad de respuesta? Imaginaos que el precio en un momento dado se acerca al límite superior de esta zona. Repito, para poder definir esta zona hace falta únicamente aplicar un indicador. Lo hay tanto en ATAS, en la plataforma que yo utilizo, como en NinjaTrader. No hace falta uh, calcular nada, simplemente aplicar un indicador y tener estas líneas presentes en el gráfico. Ya está. Me quiero centrar ahora más bien... Eh, explicaros tácticas que podemos aplicar para trabajar con estos niveles. ¿okay? De hecho, uh, un comentario importante. Lo que os voy a explicar a continuación también funcionará con cualquier otro nivel que sea. Mm, incluso uh, testeo de, algún, uh, de alguna media móvil, uh, algún nivel horizontal o mm, canal, también nos va a funcionar lo que os quiero explicar ahora. Bien, cuando el precio se acerca a un nivel, operadores piensan que el precio está por arriba del valor justo. Es decir, cuando el precio intenta romper esta, este límite, operadores cumpliendo sus expectativas sobre el valor actual del activo, piensan que el precio está por arriba del valor justo y se ponen a vender como la consecuencia del precio tiende a volverse adentro de la zona. La misma explicación podemos dar para compras. Una vez el precio intenta romper el límite inferior de la zona, de la área de valor justo, operadores piensan que el precio está por debajo del valor y se ponen en compras. Por lo tanto, el precio tiende a volverse adentro. Este tipo de actividad que podemos perfectamente mmm, ver y analizar a través de volumen. Os voy a explicar a continuación cómo hacerlo. Uh, se llama actividad de respuesta. Como la consecuencia de actividad de respuesta, el precio cambia de sentido, es decir, vuelve adentro. Actividad de iniciación es, es diferente. ¿Qué sucede aquí? Cuando el precio rompe el límite superior, um, operadores piensan que. Ups, perdón, operadores piensan que el operador está uh, tomando la decisión de iniciar nuevas compras para con, conseguir precios más caros. Por lo tanto, el precio aquí no vuelve adentro de la zona, sino sigue la dirección de la ruptura, que vemos reflejado aquí en esta imagen. En el caso de ventas, una vez el precio rompe el límite inferior, operadores toman la decisión de iniciar nuevas ventas. Como la consecuencia, obviamente, el precio sigue eh, para abajo. ¿Cómo pueden? ¿Cómo podemos...? aplicar actividad de respuesta, actividad de iniciación en nuestra operativa diaria. Um, en esta imagen os... tenemos el ejemplo de actividad de reacción, actividad de respuesta. Esta actividad se ve más a menudo en el, cuando el mercado está equilibrado y supone la consolidación. Aquí el precio viene de una tendencia bajista. Tenemos aquí una área de valor, no una área de acumulación de volumen, con otras palabras, y cuando el precio intenta salir de esta zona, fijaos, aparecen compras. No hay en este clúster de volumen hay una fuerte desproporción a favor de órdenes ask. Como la consecuencia, el precio tiende a volverse adentro de esta zona. No sigue Tendencia bajista anterior. Estamos hablando ahora de este ejemplo. Muy bien. Uh, otro ejemplo más. Uh, el ejemplo anterior es uh, Stocks. Crudo. Cinco minutos. Um, val del día anterior. El precio se acerca intentando romper esta zona. Y vemos... Evidencia de respuesta de compradores, ¿no? Este indicador, es un indicador Big Trades, que yo utilizo, uh, que yo utilizo a menudo, refleja um, entrada de órdenes grandes uh, b 2 ask. Bueno, si sale eh, el cuadradito verde, pues entonces está entrando ask, Con la consecuencia, el precio tiende a volverse adentro de esta zona, ¿no? Otra vez, el mismo comportamiento de precio. Actividad de respuesta. Bien, actividad de iniciación. Mercado desequilibrado. El precio uh, se agota. Aquí tenemos aquí un nivel de agotamiento. Viene de una tendencia bajista. Y... Dentro de esta consolidación, dentro de este nivel de agotamiento, se encuentran dos clústeres importantes de volumen que reflejan actividad agresiva de iniciación. También los tenéis marcado por aquí. Como la consecuencia, el precio sigue la tendencia anterior. Actividad de iniciación puede aparecer tanto en el mercado equilibrado, lo que supondrá inicio de movimiento en una dirección fuera de la zona de acumulación de volumen, como en el mercado desequilibrado, lo que supondrá continuación del movimiento existente. es básicamente lo que vemos en esta imagen. Este es otro ejemplo eh, muy bueno de los, de los más recientes. Mini S&P 500, 5 minutos. Por aquel entonces, esta imagen la hice en, mmm, al principio de febrero. Creo. Por aquel entonces, era el máximo histórico. Eh, no está aplicado el, el perfil de volumen, pero igualmente, lo podéis eh, imaginar que hay en esta zona, dentro de esta zona se había acumulado bastante volumen. ¿no? Bastante tiempo, la oferta y la demanda estaban aquí equilibrados. Había un cierto incentidubre en el mercado, claro. El precio estaba en máximos históricos. Uh, bien, lo que hace el precio el día, es que no me acuerdo qué día era. Uh, lo que hace es, sale de la zona de acumulación de volumen, que acabamos de comentar con, con vosotros ahora. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos... Entrada de nuevas órdenes agresivas de compra, que quedan reflejadas aquí en el gráfico con estos uh, circulitos verdes. O sea que el precio sale de la área de valor y aparece actividad de compras, ¿no? Aparecen nuevas compras. Estamos ahora hablando de, de este ejemplo, de esta situación. ¿Vale? En este caso, obviamente, debemos aplicar la táctica correspondiente. Vender y buscar ventas, ¿no? En estas condiciones, es, no es correcto. En esta situación, si vemos iniciación de compras, si vemos eh, res, eh, actividad de iniciación, únicamente compras. ¿Me explico? Fuerte presión de órdenes agresivas de compra hace el precio subir casi sin correcciones a continuación. Y hoy en día, uh, minis en 500 todavía se encuentran en máximos históricos. Pero aún más, uh, aún más alto. Si alguien sigue este mercado, lo sabe seguramente. Uh, bien, un par de enlaces de vuestro interés uh, tampoco os quería quitar hoy uh, mucho tiempo, uh, si alguien quiere profundizar con lo que acabamos de hablar, um, os dejo aquí un par de enlaces uh, de mi blog, donde podéis uh, leer más detalladamente los conceptos que acabamos de comentar. Uh, el enlace, bueno, ya sabéis la URL, armagefix.com, por si alguien no conoce mi página. Y um, aparte, uh, por si alguien se anima a tomar el curso que empezamos el día uh, 7 de marzo, uh, os animo a participar. Uh, las preinscripciones uh, se cierran uh, este viernes. No suele coger mucha gente porque considero que el trato personal, perso, personal es algo muy importante hablando de formación del trading. Por lo tanto los grupos son bastante reducidos. Um, esta formación es recomendable para las personas que se han dado cuenta que el salto real no existe. Um, quieren aprender el software único para analizar los mercados. Aquí me refiero a la plataforma ATAS que también podéis leer sobre ella y probarla incluso uh, si entráis en, en mi página. Los que quieran aprender herramientas y estrategias utilizadas por un reducido grupo de personas, uh, lamentablemente el análisis de volumen, análisis de order flow, la cinta, el libro de órdenes, order book, uh, delta, uh, son temas um, poco conocidos uh, por la red uh, hispanohablante. Uh, claro, yo tengo a, a lo mejor aquí un, un poco de ventaja porque mi idioma materno es ruso, entonces tengo acceso a muchísima más información acerca del, del tema y a lo metido de lo posible, bueno, pues voy compartiendo cosas como por ejemplo en este webinar con vosotros, uh, pero aún así quedan muchas cosas por, por explicar y por hablar, obviamente. Eh, me, me gustaría compartir con con vosotros uh, lo que llevo haciendo los últimos cinco años de mi vida, pero, pero ya, ya sabéis ¿no? que es imposible en dos horas explicar un poco de todo. Um, bien, uh, la gente que está cansada de escuchar las personas que nunca han ganado en un duro haciendo trading, uh, porque, porque las hay y las hay, eh, lo, lo sabemos. Y bueno, tienen tolerancia al acento extranjero, porque tendréis que aguantarme durante las sesiones que eh, estaremos haciendo. Um, si alguien quiere llevar el PDF de esta ponencia, porque me ha costado hacerla, um, podéis entrar en esta página, armagfxcom Webinars uh, Order Flow Principios de Subasta. Lo que voy a hacer ahora es... A copiar el link en el chat que tenemos abierto aquí en YouTube para que podáis acceder directamente al enlace de descarga primero lo comparto y luego os enseño este es el enlace os enseño. Entráis aquí the Flow, principio subasta. Eh, si queréis, tampoco es obligatorio. ¿eh? Yo lo estaría muy agradecido, de verdad. Uh, podéis dejar aquí un comentarito que os ha parecido este webinar. Algún comentario, opinión, impresión. Si alguien tiene um, alguna pregunta que yo responda, bueno, pues también puede dejármela por aquí. Intento siempre responder a los comentarios que la gente me escribe en el blog. Y clicando en este enlace podéis descargar PDF con la presentación de este webinar. Uh, también os paso el, el enlace donde podéis leer con más detalle el temario del curso por si os apetece. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, poned, poneros en contacto conmigo. Soy, eh, intento responder a, a, lo, a también a, la, a los mensajes que me llegan por privado. Eh, ahora no se me abre, no sé qué pasa. Eh, da error, da error. Eh, claro, porque um, mucha gente está a lo mejor intentando descargarlo. Vale, igualmente guardad esta página, guardad esta página y uh, yo al terminar eh, la transmisión uh, lo que haré es cargar el archivo. Si sí, ya veo ya que se ha colgado no. la página, sí <risas> que hay mucha gente que está intentando hacerlo, supongo. Bien, si estáis viendo esto, este webinar a través de la página de Facebook. Uh, podéis poner el like en ella. También os lo estaré muy agradecido. Aprovechando este webinar. Quiero decir que uh, aparte de la página oficial. El, el enlace que veis aquí. Armagedx.com también este enlace. la voy a copiar en el chat ahora. Por aquí. Uh, si queréis seguir. Las novedades que estoy publicando. Uh, nuevos webinars. Etcétera. Uh, poned me gusta. Y entonces. Uh, os aparecerá la, Las novedades o, o aparecerán en vuestro feed. Tengo otro grupo más ahora os lo enseño tengo otro grupo más grupo cerrado este grupo quedará obsoleto a partir del 1 de marzo a partir del día de hoy únicamente estaré llevando actividad a partir del día de hoy en esta página web es una página pública podéis poner entrar, entrar, entrar en, en la búsqueda de facebook por poner aquí armagedx.com. Y os va a salir esta página. Y nada más. Uh, me quedaré aquí. 5 o 10 minutos más. Para ver vuestras preguntas. Por si alguien quiere preguntarme algo. Y... Intentaré recuperar la página web porque veo que sí, que está dando un error. Bien, mientras tanto voy leyendo, pre voy leyendo preguntas que me habéis dejado por aquí. en. Eh, Pedro me está preguntando los indicadores de... Los indicadores de order flow están o pueden obtenerse para NinjaTrader 8. Um, la mayoría de los indicadores que utilizo yo um, no los hay. Ni para NinjaTrader 7 ni para NinjaTrader 8. Andrea, ¿una orden límite que en el precio 10.205 existen 200 contratos a la espera en profundidad de mercado? ¿Quiere decir que cuando toque ese precio se ejecutarán los 200 contratos? No. Los 200 contratos es una orden limitada. Cuando... Y esa orden uh, es una orden básicamente pasiva. Si la orden contraria, la orden agresiva, de, eh, será del mismo tamaño, de 200 contratos, entonces sí, esa orden limitada se, se agotará de golpe. Pero si, por ejemplo, la orden agresiva será de 100 contratos, entonces, bueno, pues 100 contratos permanecerán en el profundidad de mercado, no serán ejecutados. Claudio, ¿atas eh, tiene POC VIVAP? Sí. ¿Puede crear perfiles de volumen desde el punto que quieras? Sí. Puedes abrir el gráfico. Si quieres puedes abrir el gráfico y medir el perfil desde el punto que tú quieras. Uh, Market Profile. Y vas a... Arrastras y te va midiendo el perfil de volumen. ¿Hay alguna forma, Antonio, hay alguna forma de saber si dentro del bit o dentro del ask son las órdenes agresivas o, o las pasivas las que dominan? Eh, básicamente... Eh, si una vez la orden se ejecuta, uh, se le asigna una marca, BIT o ASK. Si es ASK, significa que es una orden agresiva de compra. No hay otra interpretación. Si le asigna BIT, significa que es una venta agresiva. Ya está. Si hay forma de saber qué, qué órdenes dominan, eh, no sé a qué te refieres exactamente. Ask eh, básicamente son órdenes agresivas de compra, bit órdenes agresivas de venta. Luego, cómo tú quieres interpretar Ask y bit ya es otra cosa. Una vez hecho el comentario, ¿cómo se publica? Le das a publicar, publicar, aquí. Bueno, yo estoy logueado como que FX, pero tú puedes publicar como... Como guest. Como el uh, invitado. ¿Sirve el indicador Action Dashboard para saberlo? ¿Qué opinión tienes de este indicador? ¿Lo utilizas? Uh, no. No utilizo Action Dashboard. Uh, pienso que es un buen indicador. Si, si sirve o no. Uh, no Puedo decírtelo porque el software es simplemente una herramienta. Luego, como tú quieres utilizarla, eso ya es... algo depende de ti. Um, hay software que tienen más herramientas, que están más adaptadas um, al operar con volumen, eh, y otros que no. Por ejemplo, Ninja Trader, por defecto, tiene muy poca cosa para operar con volumen. En mi humilde opinión, no es un... Una plataforma adecuada para el que opera con Order Flow o Volume Profile. Eh, si quieres utilizar Action Dashboard o quieres utilizar Ninja Trader o Atas o cualquier otra plataforma, eso ya es la decisión tuya. Eh, y recuerda que software es simplemente un programa. Eh, el, la, persona que, la persona responsable y el que toma decisiones eres tú. Uh, Zendrón, ¿cuál es la diferencia Big Trade en Aggressive Trade en ATAS? No sé a qué te refieres diciendo Aggressive Trade Es la primera vez que lo oigo Andrea, Real eh, Bueno, pues entonces Operas un mercado con mucha con, con poca liquidez Seguramente que operas No sé, CL o GC ¿Nos puedes comentar algo, Harold, eh, Torres, eh, nos puedes comentar algo de las operaciones en bloque? Eh, ¿Operaciones en bloque? ¿A qué te refieres operaciones en bloque? ¿El order flow es, se basa en la teoría de Bikov o al revés? El order flow es la representación gráfica de, de, de distribución de volumen en proyección horizontal. Baikov es un método. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí, ¿Puedes aplicar order flow uh, operando con conceptos de Baikov? Sí. ¿Puedes operar Baikov sin order flow? Sí. Eh, pienso que si uno uh, desea algo, si uno quiere conseguir algo, uh, debe ir a por ello. Yo me considero una persona bastante ambiciosa y lo que he conseguido en esta vida no sé si es mucho o poco me refiero lo que eh, la experiencia que he ganado en esta vida es uh, porque soy un inconformista no porque nunca es suficiente para mí yo siempre quiero uh, hacer mi trabajo mejor no siempre quiero conseguir uh, resultado mejor y siempre quiero conseguir un, un resultado por muy difícil que sea eh, pienso que um, trading es, es un negocio para este tipo de personas no que a pesar de, de a lo mejor de lo difícil que a veces se pone bueno pues se levantan otra vez más ¿no? y, y van a por, por el objetivo carlos con qué cantidad de eh, de dólares um, Recomiendas para operar una cuenta real de futuros. Carlos, dependiendo de tu estrategia, la, el tamaño de la cuenta es algo muy personal. Desconozco los parámetros de tu estrategia. ¿Qué riesgo máximo uh, aceptas por operación? ¿Qué riesgo máximo diario tienes? ¿Riesgo, eh, ¿Qué racha de pérdidas máxima tienes? Um, ¿Con qué cantidad de contratos quieres operar? ¿Qué expectativas de beneficios uh, tienes? Es que son muchos parámetros. ¿Con cuánto dinero abrirías una cuenta para futuros y divisas de Antonio? Um, yo veo, con, yo veo uh, vital abrir una cuenta de 2.500 dólares para operar un contrato de mini S&P 500. Obviamente, eh, operando con un contrato uh, de minis, eh, no podrás ganarte la vida con esto. Pero adquirirás experiencia necesaria de manejar una cuenta real. Podrás aprender. Y luego ya ir aumentando la cuenta y conforme vaya subiendo, bueno, tu confianza en ti mismo y conforme vayas desarrollando tu estrategia. Operando con dos, con tres, con cuatro, con cinco contratos, ya puedes hacer algo. José, si no puedes as asistir, ¿se graba el curso? Sí. Se graba, pero te, te, te recomiendo um, estar presente para poder interactuar en directo. Porque yo no pongo en el curso vídeos sin más. Me conecto en cada clase para compartir mi pantalla y dar explicaciones. Responder tus preguntas, etc. Intento... Uh, bueno pues uh, a la de lo mejor lo puedo ampliar el temario por si surge alguna duda y repito que yo puedo defenderme de, en, en muchos en muchos temas relacionados con el, con el trading inversiones a largo plazo bueno pues, trading con orden, con flujo de órdenes uh, opciones hedging algoritmos de alta frecuencia etc. por lo tanto uh, nunca doy dos cursos eh, iguales, porque la gente siempre viene con preguntas y nada intento responder las preguntas y de esta forma, bueno, pues siempre desviamos un poco y y, y, y bueno, siempre sale alguna, alguna novedad, alguna cosa. Intento compartir mis operaciones en tiempo real ¿no? y eh, bueno, pues dar explicaciones de las operaciones eh, cerradas recientemente. No de una operación que Mirad, he, he cerrado una hace tres meses. Me conecto y digo, oye chicos, mirad, quiero comentar con vosotros una operación que acabo de cerrar hace 30 minutos. ¿no? Porque las clases normalmente las, las doy por las tardes. Mi tiempo de trabajo, yo cuando yo me conecto eh, para hacer mi operación es de, desde las 3 hasta las 5 más o menos. ¿Vale? Para mí es el tiempo sagrado. Ya lo sé que mucha gente se dedica a abrir uh, salas de trading, etc. No es mi forma de trabajar. No es mi forma de, de enseñar. Porque la pregunta que yo tengo a estas personas... <ríe> si te conectas todos los días y uh, estás compartiendo tu pantalla, la, hora, la pregunta es... Y, ¿Cuándo es el tiempo que tú estás haciendo tu trabajo? ¿no? Para mí, es el tiempo desde las 3 hasta las 5, hasta las 5 y media. Cuando yo me conecto, eh, tengo el móvil apagado, tal, y me centro en hacer mi trabajo bien. Porque para mí es importante. Para mí es lo primordial. ¿Vale? Y yo mmm, no me siento cómodo, si, siendo sincero, no me siento cómodo o, o operan, o compartiendo mi pantalla durante mi operativa. ¿vale? porque mmm, también cometo errores y yo soy un, un, un humano, también puedo cometer errores eh, entonces, bueno, pues si me siento y llevo tres toploses seguidos bueno, pues cierro la plataforma y a tomar por, por, por viento y luego por la tarde me conecto ya, bueno, pues para explicar los, uh, los conceptos que utilizo y tal para rentabilizar mi tiempo libre nada más por las tardes, Rafael. Sobre las 6, sobre las 7 de la tarde. Obviamente, con la gente que, que la gente que está aprendiendo trading conmigo, hacemos sesiones de trading vivo para que la gente vea mmm, los, eh, la, la ejecución de tiempo real, ¿no? el análisis que estoy haciendo. Pero hacerlo todos los días, mmm, no, yo, yo diría que no necesito mi espacio y un poco de un poco de privacidad yo creo que lo que estoy compartiendo ya por la red uh, y ya es es demasiado diría yo a mi gusto pero bueno siempre siempre habrá gente que dirá que no es suficiente no eh, José Manuel, ¿cómo contactas conmigo en privado? Es muy sencillo, mira, armagafx.gmail.com Me puedes localizar por internet muy fácil Si quieres, entra en mi página web Que tienes por aquí, armagafx.com Hay formularios de contacto No me escondo Bueno Señores Um, nada, me despido. Ha sido un placer estar esta tarde con vosotros. Si alguien todavía no ha entrado y no ha descargado, no ha y yo veo que ya está, uh, que ya uh, la página está operativa, o sea que ya podéis entrar uh, por si queréis dejar algún comentario o llevar la, el PDF de esta ponencia uh, y nada nos vemos nos vemos uh, en el blog os espero uh, espero ver vuestros comentarios y cualquier cosa ya sabéis siempre podéis contactarme a través de mi página web me podéis escribir un privado en mi correo electrónico uh, un saludo a todos gracias por asistir. Y buen training a, a todos Venga, saludos